Damos la palabra ahora a Isa de Las Kelly. Las redes sirven eh, cuando se parte de la idea de que no, no quieres necesariamente que te den voz sino que tú ya tienes voz, que tú lo que quieres es un altavoz propio ¿no? para, para difundir desde el propio colectivo cuál es la situación y cuál es la tabla reivindicativa propia, porque si te limitas a hablar de los problemas, otra persona te los va a solucionar sin contar con tu opinión. ¿no? Entonces, difundir la tabla reivindicativa propia es eh, un, una tarea de comunicación muy, muy importante también. A nivel de comunicación, desde las Kellys lo que, lo que hicimos fue eh, utilizar todas las vías posibles. ¿no? El tema de las redes sociales, de, eh, por ejemplo, también nos dimos cuenta de que en cada red social hay un perfil de público distinto. Eh, todo esto... Eh, es gratuito, con lo cual eh, es una herramienta muy potente, pero que sea gratuito no quiere decir eh, que no haga falta ningún tipo de recursos humanos, porque hay que echarle tiempo, eh, hay que tener un mínimo de medios disponibles y hay que tener también un mínimo de, de conocimientos eh, a la mano, ¿no? En este caso, en el, en el caso de Barcelona, por ejemplo, eh, yo me encargaba un poco de ese papel, pero eh, aprovechando que estamos aquí todos, eh, pues la verdad es que la PA de Barcelona nos echó un cable, nos, nos ofreció varios talleres de redes, porque una cosa que, que teníamos muy clara era que cuando un colectivo hace reivindicaciones, que al fin y al cabo son políticas, pues la propia comunicación tiene que ser lo más democrática posible, ¿no? Y del mismo modo que no se puede eh, sobrecargar a una persona con esa tarea, eh, hay que garantizar también esa democracia interna, ¿no? Que no todo dependa de una persona tampoco por si esa persona en un momento dado eh, se va. O sea, que la cosa siempre pueda seguir. Eh, todo el mundo es importante, pero nadie es imprescindible, ¿no? Luego también, eh, con respecto a las redes, eh, una cosa que está muy clara y que me imagino que todo el mundo la tenemos clara aquí, es que por más que se consiga viralizar algo, eh, una tabla reivindicativa, bien sea en forma de vídeo, bien sea en forma de cartel, eh, lo que está claro es que cuando se convoca, eh, la gente no aparece porque sí. Hay todo un trabajo invisible que en, en el caso de las Kelly's, imagino que vamos que en todos los casos, hay que hacer. Muchas veces este trabajo invisible eh, se da online también, se inicia online a través de emails, pero luego hay que quedar presencialmente con esa gente ¿no? para que esas primeras alianzas que se han generado pues, eh, a través de un cruce de Twitch, por ejemplo, pues vayan más allá ¿no? de, de lo virtual. Las propias redes sociales sirven eh, con, con mucha constancia, con mucho esfuerzo, son muy esclavas, la verdad, pero sirven para intentar poco a poco eh, socializar un mensaje, ¿no? que, que llegue a cuanta más gente mejor un mensaje. Y hay como una serie de peldaños, ¿no? Después de que ese mensaje va llegando a gente, eh, luego nos encontramos pues, con, con medios de comunicación populares o más pequeñitos ¿no? que nos empiezan a hacer caso. Y a través de esos medios se llega cada vez a más gente. Y llega un punto, a veces, en el que ya eh, los medios más generalistas no pueden omitir el tema. Sería... Es que aquí lo sabemos todos, tanto el caso de los desahucios como el caso de los taxistas. Y si se hace un trabajo previo de comunicación junto con medios, eh, muy claro la capacidad de tergiversar de esos medios más generalistas es menor. Gracias a medios como este, pues los colectivos en lucha eh, pueden eh, hacer escalar ¿no? su mensaje hasta incorporarlo a la agenda social la agenda mediática e incluso la agenda política, ¿no? Y por acabar, en el caso de las Kellys, en la agenda política en lo que estamos ahora es muy centradas en, en la ley Kelly, ¿no? Que esto tiene que ver también con las compañeras del SAT. No se puede externalizar aquellos trabajos que son parte estructural de una empresa, y hay que, que cambiar ese discurso oficial que nos dice que todo es externalizable, que todo puede ser temporal y no. Con lo cual, eh, la externalización de la parte estructural de la plantilla es cesión ilegal. Y esto es lo que pretendemos que cale hondo. Muchas gracias.